Queremos invitarlos eh, al evento de socialización de proyectos de investigación del Grupo de Educación y Cultura Política que hemos denominado urdimbres entre memoria política y subjetividades. Eh, el grupo de investigación que ya va para 20 años de existencia se ha venido preocupando de pensar en las formas como se han configurado los sujetos en contextos de violencia política en el eh, marco de América Latina, cuáles son las políticas de memoria que se han dado, de qué manera distintos eh, formatos como narrativas testimoniales, trabajos en cine, otro tipo de cosas distintas a la académica, le están apostando a pensar y a imaginar cómo se configuraron esos sujetos y cómo se pueden reconfigurar en contextos como el colombiano eh, en aras de pensar una paz estable y duradera. Mm. Para el evento vamos a tener tres paneles, quisiera en primera instancia destacar un panel que vamos a hacer con nuestros monitores de investigación como una forma de demostrar las formas eh, a través de las cuales vamos educando a nuestros propios monitores, van a tener sus ponencias sobre este tipo de problemáticas. Y a su vez vamos a tener dos paneles en los cuales vamos a trabajar en un primer panel eh, cosas relacionadas con narrativa testimonial. Para ese panel, que va a ser el día martes 5 de diciembre, en las horas de la mañana, vamos a tener una invitada internacional, eh, que es argentina, que se llama Nora Estregilevich. Nora, en la actualidad, es profesora eh, de la Universidad de San Diego y allí trabaja en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Están todos invitadísimos a ver eh, esta destacada eh, investigadora. En el día 6, en las horas de la mañana, vamos a tener el panel sobre infancia y acuerdos de paz, que hace parte de los proyectos de investigación que estamos socializando, para ello, eh, este trabajo que ha estado pensando, los Acuerdos de Paz en Centroamérica, para aprender de esas experiencias, se va a traer eh, una chica de Nicaragua cuyo nombre es Karime Ulloa. Antropóloga eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. De esta manera entonces eh, queremos que no se vayan a perder un evento que es bastante importante tanto para los horizontes de futuro del país en el marco de los acuerdos de paz y de lo que significa el que pensemos, cómo es que nos configuramos como sujetos en contextos de violencia política.